era judío, por lo tanto creo que eh, este este esta presentación digital de, de mi libro eh, lo que debe servir es para la rehabilitación de ver eh, Borodav, yo en eso me uno.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 Por lo tanto, eso es muy importante, es la ventaja que tiene el concepto de condiciones de producción, que no es necesario aplicarle ese correctivo que hoy solemos aplicar a los conceptos del marxismo en cuanto a buscar siempre esa interacción base y superestructura, porque está ya en la definición misma, de, de en este caso, de, de, de las condiciones nacionales de producción o las condiciones de existencia.